medio. Aún no fue. Agüita de la te. Curado es curado. Salud. Dragos contra COVID Vieja Checho Nos vamos para Puyo Perú Vieja Checho Antayani Shimes Ajá, con miel, limón, con todo ¿Esp ¿Eh? Cemal es con sus tiendas? ¿ בה sema cara a verlo? ¿ bununada artificial en casa? ¿ic se <tose> cada uno con su vasito ahí está bien. Tío, agarro, mi vaso. Cada uno con su vaso. ¡Ay, Sí. Salud. tío! ¿Y usted y usted? ¡Ya pa. ¡Ya para! ¡Ya está muy bueno Estás? ¿Eh? Ah, ahí está vale. vas a encontrar, vas a encontrar suerte o no? no, no, no, no, no, no, ¡Vamos a subir a la mano de los Apus Guamani Apu la Apu chata, chata, chata, chata, al ya está es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! So, ¡Vamos, profesor Raimundo, te agacharas. a Thank you. Thank you. Es muy... debe haber escalerita debe mandar aquí hay este. escalerita que mata a los ¡Campo, campo, ven y capaz de... ¡Campo, ven ¡Chacen la <risa> ah, está agilito, está agilito. Está agilito. <risa> Silvestre, sube. <risa> sí, perfecto, tocando su amor. Unas palabritas, tío. Eh, bueno, acá estamos dando cumplimiento. Para la costumbre, usted es carga que de para la bañera. Estamos con la participación de la comunidad de acá. Los aldeas estamos ampliando. Yo como su proyecto, acá estamos dando ánimo a la gente con nuestra... como de costumbre, con nuestra tarola, acá. Y, más bien, gracias, Karina, por este acompañamiento. Y usted está difundiendo, haciendo conocer nuestra costumbre, nuestro Valle de la Herata, al, a, este, a la población. ...asimismo en redes sociales que conozcan nuestra costumbre... ...acá del Valle de la Herata... ...es un valle bonito que tenemos acá... Es un, ...tenemos sembríos de papas, de alfafar, fortales, todo eso... ...que este, cada año se hace esta eh, limpieza de canal de Guayanaejo a Hocha. ...por lo tanto estamos hoy día... ...estamos dando cumplimiento con la limpieza, gracias...